Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo la review de Light No Water, The Legend of the Twin Books, lo que vendría a ser en español, eh, pues eh, como ningún otro, ¿no? La leyenda de los dos libros. Os dejamos unas imágenes y empezamos a hablar de este gran juego point and click. Vamos allá. Hi, Grandpa. Oh, no! I'm so close. I can already smell the ink on the pages. Like No Water nos cuenta la historia de Dan, un aventurero principiante que digamos que le, ha, le han contado una leyenda de que hay un libro que se han dejado en un museo en ruinas y digamos que él va a embarcarse en su jeep para intentar encontrarlo y tener su primer tesorillo de aventura. Like No Water va a salir en PC, también va a salir en Nintendo Switch y en Xbox y decir que es un juego point and click con estilo isométrico y con una estética así ciberpunk. Like No Water lo bueno que tiene es que tiene una gran cantidad de detalles en sus escenarios isométricos y gusta mucho como Dan tiene ese estilo que tanto pues, nos ayuda a empatizar con él desde el momento 1. Eh, Dan nos les estará explicando la historia de, pues eso, ¿no? de que hay un libro que se han dejado en un museo en ruinas. Y como os digo, vamos a estar pasando por hasta 4 o 5 escenarios. Escenarios que os recomiendo mucho que busquéis hasta la última zona del escenario porque hay unos coleccionables que nos ayudarán a desbloquear logros extra. A nivel de controles, el juego es muy básico pero también muy intuitivo. O sea, no vais a encontrar o sea, normalmente los points and click tienes que intentar descubrir un poco más, pero digamos que a nivel de accesibilidad el juego es muy bueno, ya que todas las cosas con las que podamos interactuar van a estar, digamos, enmarcadas en un marco de color naranja, lo que nos ayudará a saber con qué interactuar y con qué no interactuar, luego hay ciertas acciones que vamos a utilizar con la A, pero básicamente todas las acciones las vamos a hacer con el gatillo, eh, moveremos a Dan con el stick izquierdo y con el derecho, digamos, moveremos la flecha ...para interactuar con los diversos objetos que nos encontraremos en la aventura. Como os digo, cosas que me han gustado mucho de Like No Water ...es el estilo este que tiene, que es como un cartoon... ...pero al mismo tiempo es como muy ciberpunk. La cantidad de detalles que hay en el escenario es impresionante. Que sea tan accesible... A veces eh, te pasa, nos pasó con un juego hace poco, que digamos que no sabes cómo resolver un puzzle. Aquí no, digamos que en la parte de arriba a la derecha nos irá diciendo más o menos por dónde tenemos que tirar. Y eso facilita mucho que no te quedes encallado. no Esa sensación de dices, hostia, ahora llevo media hora aquí con un puzzle y no sé cómo... ¿Cómo resolverlo? Que los tiene, ¿eh? Hay algunos puzzles que dices, ojo, cuidado, que me tengo que romper la cabeza. Pero digamos que es un juego que tiene una narrativa muy simple, que nos explica que hay un personaje que tiene que ir del punto A al punto B y para eso necesitaréis una serie de objetos que encontraréis y evidentemente, evidentemente también tendréis algunas acciones y puzzles que son más un poco de acción más que de puzzle en sí, lo que le da al juego esta dualidad que lo hace tan excepcional. Lo que me ha gustado mucho es la duración del juego, que estamos hablando de dos horas que dura el juego, pero de, realmente es muy directo, eh, va de cara y es un juego que realmente explica, pues Dan tiene que ir a conseguir un libro y de hecho se podrían hacer secuelas fácilmente, ¿no? Porque es como un poco, me recuerda como Teo al parque o Teo tal, esto va a ser un poco lo mismo, ¿no? Like No Weather, pues otra leyenda, ¿no? O sea, da esa sensación de Nicolas Cage en la búsqueda. Y remarcar que me gusta mucho que la interacción con los objetos, estos objetos que nosotros vamos a interactuar con ellos, realmente se sienten vivos, igual que los espacios. No es que sea un point and click que dices, bueno, está todo que no se mueve, no. Cuando tú mueves un objeto, tiene pues, eh, su arenilla, su, su desplazamiento y se nota normalmente, o sea, aunque sea un juego 2D, 3D, realmente es un juego que aporta mucho al jugador y la experiencia, la, ac la accesibilidad del juego, hace que lo puedas disfrutar muy bien. Like No Water nos ha gustado mucho, recordar que tenéis el enlace al trailer eh, debajo en los comentarios y también vais a tener el enlace para que lo podáis comprar en Steam. Agradecer a Acton Studios que nos haya dejado la oportunidad de jugar en anticipado y un juego que hemos disfrutado mucho yo le daría aproximadamente un 8,5 sobre 10 digamos no es un portento pero sí que es un portento gráfico, sí que es un portento a nivel de narrativa y creo que este estudio tiene mucho potencial y puede sacar juegos en esta línea, pero digamos que el point and click lo dominan mucho, se nota sobre todo en los puzzles se nota sobre todo en la gestión de inventario y se nota que realmente alguien ha estado detrás con la accesibilidad. Yo siempre digo que cuando hay juegos point and click la accesibilidad es clave para poder eh, interactuar con los objetos y no volverte loco, por ejemplo nos pasó con un juego anteriormente como decía, pero eso es lo que digo, o sea, aquí digamos que el juego es muy fluido, si os trabáis os vais a trabar pocas veces y es un juego que recomendamos, como os he dicho eh, Steam, Xbox, Switch 25 de Agosto, lo tenéis todo apuntado. Y nada más, chicos, hasta aquí me despido. Dejarme en comentarios lo que os ha parecido este Light like No Water, la leyenda de los dos libros, y si realmente ya habéis descubierto ese libro de los espíritus. Pero espero que no lo hayáis abierto por vuestro bien. Nos vemos y hasta la próxima.